Hola, amigos y amigas. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Estoy aquí para hablaros de una red social muy especial. Son estos tiempos de redes sociales, ¿verdad? Proliferan, hay muchas. Algunas son muy masivas. Pero creo que cada vez somos más las personas conscientes de que esas redes sociales tan masivas, eh, que están integradas en grandes corporaciones multinacionales, con sus objetivos, con, su, con sus intereses, con sus fines de lucro, no se corresponden con lo que brilla en nuestro corazón y también brilla en nuestra alma, ¿verdad? Es como si hubiera algo en nosotros que, evidentemente, eh, valora lo que la red social o esas redes sociales posibilita, la intercomunicación, el encuentro, etcétera, etcétera, pero echaran en falta una red social, en definitiva, consciente y que vaya en coherencia con lo que tanto sentimos. Pues bien, quiero comentaros que esa red social ya existe. Esa nueva red social que surge del corazón y del alma de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, totalmente al margen de corporaciones, de multinacionales, de transnacionales, y que por tanto tienen como bandera la libertad y la consciencia, esa red social ya existe. Y esa red social tiene un nombre, la red social de Estado Universal. Estado Universal es un proyecto, es una iniciativa. Promovido también por personas que hemos tomado conciencia de que hay una nueva humanidad que ya está entre nosotros. Cuando hablamos de nueva humanidad, amigos y amigas, no estamos hablando de una entelequia, ni estamos hablando de algo que tenga que venir no sabemos de dónde. La nueva humanidad está en ti, está en mí y cada vez somos más personas las que la estamos plasmando en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica diaria. Estado Universal se dirige a poner su granito de arena a esa plasmación de la nueva humanidad, a sacarla de nosotros mismos y a compartirla con los demás y es por eso, precisamente, por lo que el proyecto Estado Universal, como os comentaba hace un ratito, eh, hemos puesto en marcha una red social creativa, una red social consciente, una red social libre y una red social responsable y ética, porque esta red social tiene unas pautas de funcionamiento que garantizan precisamente el comportamiento ético y tiene igualmente unas pautas de funcionamiento que permiten, en conexión con la web del propio proyecto Estado Universal, a la que ahora haré referencia, permite acceder a instrumentos y permite acceder a herramientas muy potentes como pueden ser Babel o como puede ser también el colaborar y el contribuir con causas, con proyectos de causas, causas solidarias, causas generosas, a las que a través de Estado Universal y a través de la red también podéis no solamente conocer, sino participar y, a ser posible, participar activamente. Concretamente, la web de Estado Universal es estadouniversal.org. A través de ella precisamente podéis acceder a esa red social a la que vengo haciendo referencia. Y de corazón, os invito, os invito a que cada vez más personas vayamos usando nuevas herramientas herramientas conscientes que las tecnologías nos permiten. Las tecnologías por sí y per se son estupendas, son maravillosas. Cosa distinta es el uso que hagamos de ellas y a través de esta red social, a través de este proyecto, vamos a hacer un uso, que vuelvo a repetir el término porque es fundamental, está lleno de conciencia. Y aprovecho también, como tendréis oportunidad de comprobar en la web de Estado Universal, que este proyecto ha convocado y realizará prontamente una gran asamblea de la humanidad. Os puede sorprender esta iniciativa, pero es una iniciativa absolutamente necesaria y absolutamente coherente. Si es verdad que estamos ya construyendo, y lo es, una nueva humanidad, es también momento de que haya un punto de encuentro, de que haya una gran asamblea de seres humanos conscientes que pongamos en común, que hagamos propuestas, que tomemos iniciativas, y todo ello será también divulgado a través de la web del proyecto y, por supuesto, a través de la red social. En definitiva, termino, amigos y amigas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por prestarme unos cuantos minutos para escucharme hablar de una red social que está llamada a ser la gran referencia de las personas conscientes de un rincón a otro del planeta. Es el momento, amigos y amigas. Ha llegado la hora. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas.